Vamos Hay uno, hay uno Marca, No sé, no sé, hay está en No es Ah, ¿Ahí de bueno? Sí. Tiene PN Me voy a la cristalera A pues. la cristalera, vale Otro aquí yo... Oh, wow, otro, tengo que ¿no? aquí, ah, aquí, otro. aquí? aquí? aquí? aquí otro, otro Otro aquí ya, otro aquí ya, conmigo, se vale que va caja de ¿vale? Voy, voy pardo, voy Conmigo Otro más, se ha tirado para abajo tiene una caja de balas ahí arriba, eh. Ya, la he cogido. Se me olvida que ya no se puede acular todo sobre la pipa esta cata mucho en verdad. No lo pegan, bro, de montaña, ¿no? Ni idea. la pipa va de loco, eh. Enemy UAV active. Arriba el cayendo. ¿Lo escuchas arriba, Daniel? Sí, sí, lo tengo, lo escucho. Vuelan uh -huh. los de la... De tengo la, más la... gente. Aguanta, seguimos. Sí, vale. ¡La otro. madre, tú! ¡Qué insta delete! <risas> El bounty es un team completo también. Protogrizar aquí, hasta... Para Salen por izquierda. <risa> no disparo. A uno. A dos. No a Vale. O flash. Sí, Yo ni solo. Ah, no tengo Un eh. no toque. Carreo toque. Dátelo, dátelo Hay una, una, bala, ¿eh? abatido, abatido. De una bala. Abatido, ¿Vale? Estoy eh, contigo ¿Qué hago? ¿no? Eh. No. Otro más. ¿Qué, qué, eh, a otra por ahí, a ver. Hostile dropping into the area. Watch the no, pardo. Buah, me apuntan ya, tú. Aguanta, va a ser uno, weón. Ah, muerto ya, eh. A ver, tío, otro, pardo. Es un camión. Mm. Es Gulag. Un puto tiro. ¡Hijo de puta! <risa> <risa> no te vayas para el infierno. <risa> Está en el segundo piso este, ¿no? Sí Voy vale, vale. a el pasillo Partido No sé cómo se sube, tío ah, a Ya te lo remato yo Agarré, agarré ah. no, no, Bueno, bueno, bueno, que se para mí. No los veo, bro Yo tengo bastante peso No va, tío Obalas están en la red, creo ¿Sí? No va, hay uno, hay, uno, uno, no marca, hay uno Marca, marcamelo. No sé, no sé, ahí están en esa red ¿sí? ¿Tú ¿Tú más más rápido, No, no Voy, Si no, no me da tiempo a coger mis armas. Vale, voy bien Sí, sí, te da tiempo, sí, te da tiempo sí sí sí sí sí sí no no sí, sí, tira, tira, tira. no no no si no no no no no no no Se no las... Qué bien, no no este juego no no ahí me disparan por la espalda no No, bro, ya, no, eh, no, ya, ya. no, no, no, no, no. Pues es. el fucking Krampus. Ese va al loadout, se Mira, los veo al frente. Bueno, veo uno, no veo. Son, son dos, ¿no? Sí. Está cruzando por el fondo, fondo. ¿Eh? Pero... Cracket ¿eh? Una bala, brother ¿Cuál de los dos? ¿El de la derecha o el de la izquierda? En de la derecha no, no. Se ha recuperado, se ha recuperado unidad ah, no, no. Está todo ahí no Otro ahí en la casa, en la casa, en la casa tiene uno No, no. no. Sí, están ahí arriba, están en esa montaña. Hay uno que va a derecho. ¿Matado? Vale. Marcámenlo, por favor. Es que están detrás de esta piedra, se no puedo marcar. Si no se marca la piedra. Me, van a, me pusean a mí, casi ya. Otro equipo. Voy, voy. Termina, tío. De la yo. casa de las casetas, eh. Termina, tío, termina, tío. Yo sigo viendo la montaña. Vale, sí, ya me he No te veo, perdón. No, no pego, ¿vale? Eh. Están por ahí. ¿No miren ya? Llevo ah, bueno, no. eh. eso, son eso, la montaña. No, a la, la izquierda, para parada, no, no, la pispa, eh, perdón. Morto uno ahí abajo. Ahí, hay así, otro de la valla, creo. <risa> <risa> No, sí. sí. sí.